Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, queridos amigos? Yo soy Víctor de Andrés y hoy vengo a hablaros de el Amped 3, la última y novedosa versión del de amplificador en formato pedal de Blackstar. Las novedades de este Amped 3 eh, son tres canales que, además, son programables, eh, con dos voces cada canal. Y me encanta porque tienen además eh, una, un ecualizador. Eh, compartido para cada uno de ellos y la tecnología patentada isf que es de Black star que lo que hace es si nosotros giramos hacia un lado en este caso hacia este lado tendremos el sonido que es mucho más británico de amplificadores de clase A de los años 60 etcétera etcétera y si nos lo llevamos hacia el otro lado tendremos eh, la calidad de los amplificadores de más tipo americano. ¿Vale? Y tendremos la posibilidad además de jugar con ambos eh, en, el, en el mismo lugar. Otra de las novedades que tenemos en el Amp 3 es el apartado del Boost o del Buster. Eh, el Booster tenemos dos posiciones para colocarlo eh, antes o después del previo para forzar eh, la, la ganancia, la salida de nuestros solos. Y además tenemos un botoncillo para ponerlo más o menos ganancia o más o menos intensidad. Y así conseguiremos pues, empujar. Eh, nuestro ritmo, nuestro solo, hacia un nivel más alto. También otra de las novedades que tenemos es la reverberación, que tiene dos posibilidades, una que es eh, dark o oscura y otra que es eh, light o brillante. ¿no? Y tendríamos pues, también la forma de ponerlo más o menos a nuestro gusto. Todo, obviamente, es eh, configurable dentro del software Architect que, que posee el Amp3 y Blackstar. Revisando la conectividad de nuestro Amped 3 nos encontramos que es muy similar a la del Amped 2 tenemos una entrada para nuestro instrumento, una salida balanceada y una salida de línea tanto para el amplificador como para mandar a mesa. Además tenemos la conectividad del bucle de efectos y para mí la más importante que es la USB-C donde podemos llevar eh, a nuestro software Architect y donde podemos incluso hacer eh, grabaciones directas a través de esa de esa salida USB-C. Tenemos la conectividad MIDI eh, y también tenemos una salida para nuestras cajas favoritas, es decir de 8 o de 16 ohmios. Luego también tendríamos una alimentación para pedales externos de 9 voltios como os comentaba antes acerca de las novedades pues lo que vamos a hacer ahora es probar los canales que tiene que serían tres canales un clean un crunch y un overdrive con dos voces diferentes cada uno por lo tanto tenemos seis opciones primera opción que tengo aquí sería la del clean o el limpio en la posición warm como veis tenemos un ecualizador que que es compartido, lo voy a dejar plano para que más o menos tengáis un sonido eh, más o menos eh, firme. Continuando con la posición número 2, que sería la de brillo. pasaríamos pues al apartado del crunch que tenemos pues ya sabéis le, la, la voz cr crunch o crunch y la super crunch super crunch que sería de la siguiente manera nuestra ganancia aquí y ahora la posición super crunch Y ahora nos pasaríamos a la tercera opción que sería Overdrive, que tendríamos pues, dos voces: Overdrive 1, Overdrive 2, Overdrive 1, Overdrive 2, muy míticas de, de la marca Blackstar. Overdrive 2. y luego tendríamos el bóster, que como sabéis eh, y hablé antes pues simplemente nos empujaría el sonido de cara a nuestras solos o nuestras partes más fuertes <risa> Si nos centramos ahora en lo que sería el power amp, como sabéis y teníamos también en el Amped 2, tenemos una respuesta de tres posiciones de válvulas emuladas que serían pues eh, la EL84, la l 34 y la 6L6, que sería una cuestión de gustos, sabores y colores. Y es importante pues, centrarnos también que nuestra nuestro amplificador podríamos pasar de la sección de un vatio, ves como lo tengo conectado y aquí, a pasando por 20 vatios y poniéndonos incluso hasta 100 vatios para conseguir una mayor potencia. Pasando a lo que sería el efecto incorporado, lo que tenemos es eh, una reverberación que tiene eh, dos tipos de, de voz. ¿vale? Primero tenemos una que sería oscura, que área de esta manera, Y luego tendríamos lo que sería una posición pues más, más brillante. Ambas incluyen lo que denominamos el efecto freeze, que sería pues, obviamente en el pie, manteniendo pulsado, nuestro efecto de reverb. O lo que sería congelación. Y para finalizar, lo que tenemos eh, la novedad es que podemos pues, guardar nuestro, nuestro sonido en cada, en cada canal, aquel que configuremos. Entonces lo que, lo que voy a hacer es enseñaros cómo se guarda este sonido para que aunque venga alguien y lo toque, pues no cambie absolutamente nada. Vale, Mientras hago un sonido que a mí me guste. Eh, voy a utilizar la respuesta 6L6 por moto propio y por gusto, debido a que ya conozco el Amped 2. Y acabamos de probar este. Voy a utilizar eh, alta ganancia. Como a mí me gusta. Voy a recortar un poquito de medios del parámetro. Y... Voy a utilizar un poco más de distorsión porque la distorsión siempre es buena. Voy a utilizar el ISF. Voy a utilizar la rever, sí, la rever light, que fue la que más me llamó la atención. Y como este sonido a mí ahora ya me está gustando y no lo quiero perder, lo que hago es mantengo pulsado el canal, vemos que hace su función y su operación y automáticamente lo tenemos guardado ahí.